Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Díaz y vengo a presentaros un, un curso. Vengo más bien a invitaros a un viaje. Os vamos a proponer un viaje por unos sitios apasionantes. Queremos invitaros a que conozcáis cómo ve los problemas ambientales, esos que nos rodean, que son tan importantes, un economista. Creemos que puede interesaros y creemos que... Mmm, puede ayudar a vuestra formación. No es solo un curso divulgativo, sino creemos que podemos ayudaros en vuestra, en vuestra formación intelectual. Hace unos años se puso de moda en la teoría económica empezar todos los cursos con una lección que era muy interesante. Se llamaba Pensar como un economista. Creo que es un buen principio para entender lo que la teoría económica, la disciplina económica, puede aportar al análisis de cualquier problema. En este curso os proponemos echar un vistazo a esos problemas medioambientales que nos rodean, que vivimos con ellos, que sabemos que son muy graves y de los cuales tenemos unos ciertos conocimientos técnicos, pero desde el punto de vista con las gafas con las que los ve un economista. Creo que es importante eh, hacer esta distinción porque si decidís acompañarnos, al final del del curso, creemos que os habremos proporcionado un nuevo punto de vista para analizar los problemas económicos, por lo, los problemas ambientales. Vamos a utilizar para ello una serie de herramientas económicas que os vamos a presentar, os vamos a ayudar a conocerlas, a entenderlas y luego os vamos a invitar a que con ellas analicéis los problemas que nos rodean. No pretendemos profundizar excesivamente en las herramientas analíticas, creemos que no es necesario, se puede entender un problema con herramientas sencillas y vamos a tratar de acercarnos a problemas que son bastante cotidianos y que han estado con nosotros durante muchos años. Queremos analizar el problema de cómo gestionamos los recursos naturales, cuánto debemos extraer de los recursos no renovables, cómo debemos explotar los recursos renovables. Queremos invitaros a haceros preguntas sobre cuánto podemos gastar de los recursos de que disponemos, queremos analizar problemas como la sostenibilidad y preguntarnos cuál es el sentido y la dimensión actual del, del crecimiento económico ese que tanto nos preocupa y que, y que queremos tener. En realidad vamos a, trataros, a tratar de, de induciros a hacernos preguntas que son relativamente simples y que no requiere un aparataje muy complicado, no, no es un curso que, que pretendemos que sea muy sofisticado y, muy, y de muy alto nivel, sino que presente con mínimo rigor unas herramientas bastante accesibles ¿no? a cualquiera. Si seguís el curso y os apuntáis, eh, vais a descubrir que al final la percepción que tenéis de los problemas que nos rodean y de las causas que, que los provocan y de un poco la historia que nos ha traído hasta aquí, pues es ligeramente distinta. Creemos que es un viaje interesante y os invitamos a que os unáis al plan. Nosotros, desde luego, nos lo estamos pasando muy bien, creemos que vosotros también. Bienvenidos si os apuntáis y si no, ha sido un placer eh, tener esta oportunidad para charlar con vosotros.